He te invito a que tengas fe fe en Dios en medio de las circunstancias y por encima de los escombros vamos a salir adelante quiero enviar un mensaje global a cada una de las personas que en este momento nos escuchan en cinco minutos de reflexión y cambio en las diferentes naciones, lugares, a usted, mujer, empresaria, a usted, varón, a usted, señor, señora, adulto, mayor, joven. Para decirle que por encima de cualquier situación que usted pueda estar pasando en su país, en su casa, tal vez con su esposo, sus hijos. Al final, por encima de todas esas situaciones, comienza a construir sobre los escombros. Porque Dios va a empezar a quitar aquellas barreras, obstáculos y esos mismos escombros que no te han dejado construir, edificar una casa feliz. En Dios lo vas a lograr. No importa las dificultades. Hoy te invito a que ores por tu casa. Que pongas tu fe en Dios. Y le digas, Padre, yo suplico tu gracia, tu favor y tu misericordia sobre mí. ¿Sabe que la Biblia habla de un hombre llamado Nehemías? Él estaba en el extranjero, como tal vez usted pueda estarlo. Pero él preguntó a un hombre llamado Ananí. Nehemías servía de copero al rey. Y él le dice algo a Ananí, a Ananí le, dice, le pregunta acerca de la condición de cómo se encuentra su pueblo allá en Jerusalén. Y él le dice que está en gran afrenta, que el pueblo está en gran afrenta, que los muros han sido derribados, que hay un caos. Que todo ha sido destruido. Dice que Nehemías, su corazón fue tocado, le dolió. Y él lo primero que hizo fue ir al rey y pedir el avar el permiso, para ir a reconstruir esos muros que, estaban, que habían sido destruidos. Yo te invito a que le hablas al rey de reyes y señor de señores, a Cristo, y le digas, Señor, reconstruye, levanta mi casa, mi familia lugar hogar, que vuelva ese hijo que se ha ido de casa, que vuelva ese esposo, que vuelva aquel esposo que ya no ha vuelto a ser el mismo, habla con Dios y de Señor, yo te pido que seas tú transformando el corazón de él, de ella, pero que tú puedas entender que así como Nehemías fue y empezó a trabajar para reconstruir lo que había sido destruido, hay áreas en las que nosotros tenemos que reconstruir, que edificar con el consejo de Dios, con la Palabra de Dios, con sabiduría, con un corazón humilde, sencillo. Es el tiempo de que como iglesia podamos nosotros guiar a nuestros hijos, a nuestra familia, en las directrices bíblicas de la Palabra, buscar a Dios con más ahínco, con más fuerza, entregarnos en las manos de Dios. Sabe que Nehemías fue allá, pero tuvo obstáculos. Zambala, Tobías y Gesén, estos tres hombres se opusieron. Siempre van a haber cosas que se van a oponer a nosotros, pero Nehemías no hizo caso a eso. Nehemías siguió trabajando con personas que realmente dispusieron su corazón y la oración tiene que estar en nuestro corazón para orar en este momento por las naciones, por Estados Unidos, por las naciones como Colombia que están pasando momentos difíciles, por las diferentes naciones donde están sufriendo golpes duros, los inmigrantes en cada lugar. Le invito a que oremos. Y que tenga fe en Dios por encima de los escombros. Y que comience a construir, porque la mano de Dios, la mano de Dios está sobre tu vida. Dios te sostiene. Dios te sostiene. Y te va a ayudar a salir adelante en tu casa. Ten fe. Fe en Dios. Fe en Dios por encima de los escombros. Soy el Pastor John, de Generación de Conquista de las Naciones. Y aquí, lo imposible para Dios no existe. Dios te bendiga.